Listo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer una una introducción de la comunidad de práctica. Eh, ahí ya sabiendo el que la cambié, ¿cierto? Sí. Entonces en esta presentación eh, la idea es que entendamos qué es Change Makers for the Children y cómo registrarse en la plataforma. También les mostraré brevemente cómo encontrar la comunidad de práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria eh, que incluye los grupos de, de eh, protección de la niñez en la acción humanitaria y de CAFAC que es relacionado con eh, vinculación de niños a grupos armados. Eh, y también aprenderemos a acceder y compartir conocimientos con otros miembros de la comunidad, así como a contactar a los administradores de la comunidad para, para obtener apoyo. Bueno, ¿qué es Change Makers for the Children? Empecemos con el concepto de que es una comunidad de práctica. Eh, una comunidad es un grupo de personas que comparten un propósito común. Eso puede ser una profesión, un pasatiempo o un problema común que les afecta. Eh, deciden trabajar juntos para resolver problemas, compartir sus experiencias y aprender unos de otros. Eh, eso ayuda a que cada miembro uh, descubra de formas nuevas e innovadoras eh, cómo continuar su trabajo. En específico, Changemakers for the Children es una comunidad de práctica que es creada por Family for Every Child. Es una red global de personas que trabajan para mejorar la vida de los niños y sus familias. En Changemakers for the Children ofrece una plataforma compartida donde pueden conectarse, compartir, colaborar. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Eh, bueno, aquí podemos ver qué, se, qué podemos hacer en, en Changemakers for the Children. Podemos unirnos a grupos y comunidades que sean relevantes, eh, conectarnos con miembros eh, de la comunidad y profesionales que trabajen también en protección de la niñez. Eh, acceder a eventos y oportunidades, participar en discusiones, eh, acceder a recursos relevantes y también promocionar y visibilizar eh, lo que nosotros desde el terreno hacemos. Eh, Changemakers for the Children funciona como una red social y también como una base de conocimientos en donde se pueden hacer todas estas cosas que les acabo de mencionar. ¿Cómo registrarse en Changemakers for the Children? Entonces, eh, bueno, es muy fácil registrarse. Todo lo que tienen que hacer es ir a, a la página de Changemakers for the Children y hacer clic en registrarse. También pueden registrarse desde la página de Destino Personalizada de Protección de la Niñez en la Acción Humanitaria, que eh, está disponible ahí abajo. Eh, no sé si pueden ver mi cursor aquí abajo. Eh, continuemos. Después de la idea es que podamos crear cada uno su propio perfil. Al crear ese, debemos asegurarnos que estemos seleccionando protección de la infancia en la acción humanitaria. Esto permitirá que los administradores de la comunidad identifiquen que está interesado en unirse a esta comunidad en específico eh, y enviarle invitaciones para unirse a los diferentes grupos y comunicarse con, con cada uno de ustedes. Eh, en cuanto al proceso de aprobación, después de completar el primer paso de su registro, recibirá un mensaje emergente en la plataforma que indica que su cuenta está siendo revisada, eh, y ahí pues, se revisan los nuevos registros diariamente como una cuestión de, de resguardo para evitar el, el spam. Eh, una vez que se apruebe la cuenta, se recibirá una notificación por correo electrónico con un enlace individual para completar su perfil y establecer su contraseña. Ay. Eh, bueno, cuando se, cuando se llegue por primera vez, perdón, um, a ChangeMakers verán la transmisión completa de la plataforma con las últimas actualizaciones de la comunidad en general y los grupos a los que, a los que se ha unido. Aquí podrán ver cómo el flujo de la plataforma muestra las últimas publicaciones, temas, discusiones, eh, los próximos eventos, los grupos más nuevos y los miembros de la comunidad. Si siguen bajando, eh, pueden hacer clic en interactuar con el contenido tanto como ustedes lo deseen eh, y pueden dejar una publicación de bienvenida presentándose a todos los demás miembros, que es lo que ya hemos hecho las personas que, que estamos registrados en la plataforma. Eh, como para acceder al a la comunidad de práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria eh, pues para acceder a esta se hace se deben hacer clics en la parte superior izquierda de la pantalla en comunidades y seleccionar eh, protección de la infancia en la acción humanitaria como se ve ahí en pantalla eh, y bueno ahí llegarán este es el tablero de, de, de las comunidades, aquí le pueden dar clic en Únete a esta comunidad de práctica eh, y pues llegarán al tablero de la comunidad donde encontrarán los enlaces para unirse tanto a los grupos de protección de la niñez en la acción humanitaria como al grupo de niños asociados con fuerzas armadas y grupos armados que es el grupo CAFA. Eh, allí podrán ver los recursos y debates destacados. Ahí deberán hacer clic en unirse a esta comunidad de práctica para acceder directamente al grupo de eh, protección de la niñez en la acción humanitaria o al grupo CAFA. Una vez eh, lleguen a la página principal del grupo, simplemente eh, se puede hacer clic en unirse para convertirse en un miembro de la comunidad de práctica, como se ve ahí en pantalla. Y listo. Eh, una vez que, que lo haga, pues recibirá un mensaje de confirmación explicando que a partir de, de ese momento empezará a recibir actualizaciones y notificaciones sobre cambios e interacciones dentro del grupo. Y su perfil también se incluirá en la membresía del grupo, lo que significa que otras personas dentro de la comunidad de Changemaker for the Children podrán verlo. Eh, ahí, bueno, se puede, pueden hacer clic en unirse al grupo. Ahí está en inglés, perdón. Eh, y ya hay para puedan continuar. Ahora hablemos de las diferentes formas de acceder y compartir conocimientos con la comunidad de práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria. En primer lugar, es importante saber que Changemakers for the Children tiene una función de traducción automática incorporada que le permite ver a to todo el contenido dentro de la plataforma en su idioma preferido, la traducción automática está disponible para todos los usuarios, lo que significa que pueden leer, publicar, comentar y crear contenido en su propio idioma. Eh, de hecho, alentamos a todos nuestros miembros a crear contenido multilingüe para hacer que, que Changemakers for the Children sea una plataforma global. Eh, si yo escribo en español y, eh, y otras personas están escribiendo en inglés, pero si pongo la plataforma totalmente en, en español, lo, lo voy a ver todo en español. Eh, de manera similar, la página de inicio, cada, cada grupo tiene su propio flujo que concentra todas las publicaciones, temas, debates y actualizaciones y si bajan en la página para verlos eh, podrán encontrar todo lo que se ha hecho desde que se inició. Eh, también se puede cambiar las pestañas para ver los eventos, los temas, los debates, aquí. Um, y otros miembros de la comunidad del grupo también los pueden encontrar allí. ¿Listo? Entonces, la forma más sencilla de compartir contenido es en la transmisión. Esto se recomienda para actualizaciones breves, en las oportunidades externas o para publicar algunas preguntas. Eh, como cualquier otra red social, un miembro puede dar me gusta, puede comentar y responderse entre sí a las publicaciones. La idea es que interactuemos lo que más se pueda. Y también se puede etiquetar a otros usuarios en la conversación usando el símbolo arroba, como cualquier otra red social. Eh, aquí pueden ver un ejemplo de, de un, una publicación que se hizo y sobre la misma se, puede, se publicó eh, el, la grabación de, de este. Eh, si cambian en la pestaña de temas, que es ahí, aquí donde estoy pueden ver todos los temas creados en el grupo. Los temas son piezas de información ya más elaboradas, eh, contextos, anexos más extensos, pueden ser recursos como kits de herramientas, informes, resúmenes, noticias, publicaciones de blog, eh, seminarios, podcasts, todo lo que quieran. Eh, los temas se pueden buscar en toda la plataforma y se pueden segmentar en diferentes categorías. Eh, para lo cual es muy importante también usar los tags. Eh, por ejemplo, recomendamos también usar los temas, perdón, para la mayor parte del contenido, ya que también puede optar por incluirlos en la Biblioteca de Recursos General y agregar etiquetas, como les decía ahora, para que se puedan buscar más. Eh, pueden agregar videos, archivos adjuntos e imágenes a, la, a los temas. Eh, y les recomendamos también que se, que se agregue algunos datos claves sobre lo que está compartiendo para ayudar con la accesibilidad, ya que la traducción automática no funciona con los archivos adjuntos, eh, pero pues una vez podamos encontrar el tema en el idioma preferido, ya después podemos eh, acceder a todos los documentos. Eh, los temas también tienen diferentes configuraciones de visibilidad. Si, si ustedes configuran un tema como público, eh, pueden compartirlo en otras redes sociales, como pueden ver acá abajo, se puede eh, compartir en Twitter, en Facebook, en otras redes sociales como Linkedin. Eh, Aquí pues, pueden ver la descripción y las etiquetas de, de este tema que estábamos viendo, como pueden ver es una descripción larga, tiene algunos links, tiene algunos, eh, algunos tags que... Pueden facilitar la búsqueda de este tema a futuro. Y eh, aquí pueden ver los comentarios realizados por otros miembros del grupo sobre ese tema en específico. Eh, con una publicación les gusta un tema, responden los comentarios y etiquetan a, a otros miembros y a su vez pues res, responden ahí. Yo lo tengo configurado en español, por eso pueden ver que aunque todos estos comentarios fueran en otros idiomas, los van a ver en español. Eh, bueno, aquí cambia la pestaña de discusión. Aquí pueden ver todas las discusiones. Eh, para, y vamos a escoger eh, la discusión de bienvenida como ejemplo. Eh, las discusiones son similares a los temas, solo que tienen algunas diferencias. En primer lugar, que se pueden hacer en tiempos acotados. En segundo lugar, pueden agregar moderadores a una discusión. Y en tercer lugar, tiene opciones adicionales para las respuestas, como incrustar imágenes y videos eh, en un comentario. Aquí pueden ver a los diferentes miembros de la comunidad de práctica de protección de la niñez presentándose en el debate de, bien, de bienvenida que tiene a Katie como moderadora. Que también los invitamos a que una vez se unan, puedan aquí mismo presentarse. Listo. También queremos eh, mencionar cómo obtener apoyo en, en la plataforma. Eh, si necesita ayuda con algunos problemas relacionados con la comunidad de práctica de protección de la niñez, incluido el grupo CAFA que mencionaba anteriormente, simplemente pueden ir al panel de la comunidad y hacer clic en Envíenos un correo electrónico en la sección de Obtener soporte. Y ahí será redirigido un formulario donde pueden enviar un mensaje directo a los administradores de la comunidad de práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria. Aquí. Eh, para otros problemas y sugerencias relacionados con la comunidad más amplia de Changemakers for the Children, eh, se pueden desplazar hacia abajo hasta la parte inferior de la página y hacer clic en Contáctenos. Ahí simplemente completarán el formulario para enviar un correo electrónico directamente a los moderadores de Changemakers. Y si lo prefieren, pueden enviar un correo electrónico directamente a changemakers.familyforeverychild.org o dejar un mensaje en el perfil de Philip. Eh, listo, otro consejo rápido antes de que les muestre la plataforma en vivo, es que pueden descargar la aplicación móvil disponible para Android y iOS. También está en desarrollo y se, lanzará, y se, se, está, se ha estado actualizando para mejorar eh, su, sus funciones, pero pueden descargarla ahora y comenzar a interactuar con otros miembros de la comunidad de práctica de protección de la niñez en cualquier lugar y en cualquier momento. Listo, ahora les voy a mostrar eh, cómo iniciar sesión en Changemakers for the Children, eh, cómo acceder a la comunidad de práctica de protección de niñas en la acción humanitaria y ver los, los diferentes temas. Eh, finalmente también les mostraré cómo crear un tema o discusión en la plataforma. Eh, Ahí ya están viendo la plataforma, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Entonces, eh, bueno, esta es la plataforma, esta es la página de inicio. Aquí pueden ver las últimas actualizaciones de la comunidad. Eh, pueden ver eh, la publicación, las publicaciones que se han hecho recientemente, esta publicación de Joana. Eh, pueden ver los nuevos integrantes y los nuevos temas de discusión. Además pueden ver los eventos que se vayan a tener eh, lugar pronto. Por ejemplo, pueden ver que aquí se está teniendo en este momento este evento. Eh, listo. Y para ir a la comunidad práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria, solo deben darle clic en el botón de comunidades y escoger protección de la infancia en la acción humanitaria. Y van, ahí van a llegar al tablero de, de inicio de esta comunidad. Pueden darle clic en Únete a esta comunidad de práctica o Aprenda Más. Pero si siguen bajando, eh, van a encontrar el link de la comunidad capac y eh, de la comunidad de práctica de protección de la niñez en la acción humanitaria. Voy a darle clic al de protección de la niñez. Y listo. En este caso, eh, yo ya hago parte de la comunidad de práctica, así que como pueden ver, aparece eh, aquí, que ya estoy ahí, que ya hago parte. Eh, y si comienza a bajar, podrán ver las últimas actualizaciones de la comunidad. Aquí pueden ver, puedo reaccionar a ellas, puedo darle me gusta, puedo comentar eh, siempre que quiera. Eh, también Puedo cambiar para ver los eventos, aquí arriba, cambiar para ver los eventos. En este, no hay eventos en este momento porque el único es este que estamos teniendo. Eh, puedo, y voy a cambiar aquí a temas. Un momento, está cargando... Eh, bueno, ahora voy a crear un tema. Hay dos formas diferentes de crear un tema. Eh, una es crearla desde el grupo, desde aquí, desde donde estamos. Eh, y desde acá, donde dice crear tema. Y la otra es creándolo desde este signo más que está aquí arriba. Eh, y bueno, voy a hacer, crear uno desde aquí arriba. Nuevo tema. Y les va a salir este formulario. Aquí debemos elegir qué tipo de tema será. Vamos a poner blog. Eh, le ponemos un título. Vamos a ponerle blog de prueba. Y podemos seleccionar una imagen. Listo, ahí ya cargó, hizo la imagen, la podemos configurar acá. En la parte de la descripción podemos poner, hola a todos, esta es una prueba. Aquí entonces tenemos que escoger la, la visibilidad eh, y pueden... Eh, configurar diferentes formas de visibilidad, voy a poner que esté solamente visible para una comunidad y vamos, ay, vamos a escoger acá protección de la infancia y la acción humanitaria. Y solamente las personas que estén en la comunidad lo podrán ver. Eh, en, informa, en información adicional, acá puedo agregar un, un archivo, entonces voy a agregar uno acá, cualquier, cualquier archivo y ahí ya quedó. Y eh, ya aquí podrán, si voy a, a configuración, ajustes podrán ver que se, se va, va a salir eh, publicado. Aquí voy a se puede elegir entonces en donde aquí a podemos ir. como en qué entorno se, se puede centrar mi contenido entonces quiero que sea cuidado familiar eh, puedo taggear también eh, por ejemplo atención durante el COVID entonces cuando se haga la búsqueda por estos eh, por estos nombres van a encontrar el, el tema que estoy haciendo eh, y voy a poner para, un, para todo el mundo, porque también puedo tallar una sola región, ya les muestro, eh, aquí está. Entonces vamos a poner global. Y aquí eh, tenemos la configuración que les decía ahora, si es público o si es cerrado. Si es público lo van a poder compartir en otras redes sociales desde la plataforma y eh, si es cerrado solamente lo podrán ver las personas que estén dentro de la comunidad de práctica en la plataforma. Además, también puedo hacer que, que se incluya en, los, en la Biblioteca de Recursos, que ya les voy a mostrar. Aquí le puedo dar Guardar. Aquí, aquí ya quedó publicado el, el blog de prueba, que lo podrán ver. Eh, Voy a borrarla para que no, no crear como spam en en, en la comunidad de mi segundo editar y borrar. Listo. Ahora les voy a mostrar eh, la biblioteca de recursos. Eh, le dan clic acá a recursos y ponen todos los recursos. Como podrán ver, tenemos 409 recursos desde que se creó eh, la Comunidad de Práctica. Eh, y es pues, por las diferentes categorías. Acá están todos los recursos que se han creado. Como podrán ver, pueden ser seminarios web, podcast, una discusión, noticias. Todo lo que, lo que quieran. Y eso sería todo por mi lado. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Eh, tenemos también, a, pues Filip, como lo decía, el eh, trabaja con Change Makers for the Children. Entonces, nos trabaja con los desarrolladores de esta plataforma, por lo que también están en permanente como actualización para siempre tener mejor accesibilidad a esta plataforma. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre la plataforma. Les invitamos a, a que se unan y puedan compartir y visibilizar todo lo que estén haciendo desde, desde cada uno de sus países, desde cada una de sus áreas de responsabilidad, eh, porque también esto les permite a otros eh, basarse o tener ejemplos de lo que otras personas están haciendo, que seguramente les es útil en, en otros contextos. Aquí en el chat está el link con el que pueden entrar a la comunidad. Gabriel. Eh, no, agradecerles por, por la presentación y también por esta comunidad de, de práctica eh, pues desde el área de responsabilidad y protección de las niñez en Colombia eh, pueden tener el, el espacio para socializarle y también pues, hacer que los miembros de agencias, las organizaciones, eh, agencias miembros de, de nuestra área puedan saber sobre esta comunidad y pues también empezar a tener como una comunicación más fluida entre organizaciones sí. con competencia y protección de la niñez. Súper, que bueno, la, la estaremos entonces presentando con el área de responsabilidad de, de Colombia para que los integrantes de, de de estas se puedan unir también y puedan compartir el conocimiento con nosotros eh, Valeria, eh, agradecerte por la presentación. Igualmente eh, haremos el, el procedimiento para, para ingresar a la, a la comunidad y empezar a, a vivir ya la, la experiencia de compartir con otros colegas. Listo, Francisco, te agradezco mucho igual. De todas formas, si necesitan algún tipo de soporte, eh, pues nos pueden escribir eh, o si quieres también que presentemos, hagamos esta misma presentación en, en alguna reunión con el equipo de, de Honduras, lo podemos hacer también. Perfecto. Yo lo, lo agendo y te aviso. Super. Muchas gracias. Nos escriben que muchas gracias. Yo creo que de esto sería entonces todo por nuestro lado, les agradecemos mucho por su tiempo eh, y por su disposición y esperamos encontrarlos en la comunidad de práctica pronto para que podamos empezar a compartir y, y discutir.